Solo en el año 2020, 1.717 personas se han dejado la vida en su intento de llegar a España. Cada vida arrebatada por el mar es una historia de lucha, de huida, de supervivencia que no puede ser silenciada, que no puede caer en el olvido. Esta tragedia humana la reflejamos cada año en el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur. Para poder denunciarlo y defender la vida y la dignidad de las personas, tenemos que conocer de forma contrastada y detallada la dimensión de lo que está ocurriendo en alta mar y en nuestras costas. Para eso necesitamos tu apoyo. Súmate al crowdfunding y contribuye a que el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2022 sea posible.